Nosotras somos La Ira, somos un grupo de rap, somos cuatro mujeres y bueno, usamos el rap como herramienta política, aparte de poder expresar nuestras vivencias personales en él. Y yo soy Carmen y, y bueno, pues eso. <risa> pues yo soy Sara. Y bueno, yo a nivel personal soy enfermera y trabajo de eso y ya luego mi vida fuera de lo profesional, pues milito en el feminismo desde hace muchos años, en antipartismo igual y ahora nos hablo por el rap Yo me llamo Sara también y trabajo como auxiliar de enfermería en una residencia con abuelillos. Y a eso me dedico últimamente, porque no paro de <risa> trabajar, así que... <risa> no libra. Mi vida es no y trabajar. Las clavistas salariadas Pero muy contenta. Yo me llamo Elvira y soy cámara de vídeo. <risa> aunque no me dedico a eso todavía, pero bueno, ya se andará. Y bueno, pues eso, en, aunque no sea profesionalmente, hacemos esto, que nos llena artísticamente y políticamente y emocionalmente y todo, así que en eso en eso se ocupa nuestro tiempo. La puta empoderada que coge la metralleta Harta de cadenas, se desata de su nudo Con un tiro en la nuca para aquel que se lo aprieta Que el machismo mata mucho más que Eta Y cada bestia con su treta va buscando a qué arrimarse Con un sucio interés, una estrategia que me irrita Por eso soy la gran hija maldita de mi madre Estaría guay en una explicación seria Pero <risa> <risa> no la he no la... En realidad todo esto empieza en una noche en una casa mmm, borrachillas, viendo vídeos sí. y diciendo, pues esto... No tiene que ser tan difícil. No, no, no, no podemos lanzar. <risa> no podemos lanzar. Y nos hicimos la primera letra siempre muy tonta. Y nada, y al final empezamos, empezamos a coger el gustillo, luego coincidimos con Elvira, que se la, le enseñamos la canción en plan, mira lo que hemos hecho, y la otra dice, bueno, pues yo también me escribo mis letras y mis cosas, y ya decimos, venga, pues vamos a hacerlo, ahora en serio. ¿no? Y así empezó realmente, ya luego sí que empezamos a proyectarlo como algo más, como una herramienta política, como ha explicado Carmen. Eh, y con una forma también de liberarnos dentro de bueno, pues todo lo que implica la lucha feminista, que por, por un lado tiene unas cosas muy buenas, pero por otro lado tiene, también conlleva una serie de cargas a veces difíciles de llevar, y la verdad es que con el rap liberamos mucho y a mí por lo menos me sirve, me ayuda mucho. Nos gusta tal o cosa, yo que sé, nos juntamos y, no sé, aparte de, pues de cantar y tal, como que tiene un sentimiento más allá, ¿no?, de poder apoyarnos entre nosotras y poder estar juntas siempre ya, tanto a nivel personal como... Lo usamos un poco como lo ha hecho Sara y como para unirnos más. Y nos hemos conocido en el ámbito de la militancia, claro, pues, sí, en el sí, ámbito sí, político, sí. el pues Hombre, de la, la ocupación. porque hace 10 años el feminismo... Hombre, se, eh, estaba, ¿no?, pero por lo menos la vez es que nosotras teníamos, no. Pues no, no se llevaba dentro de nuestros círculos y ya luego sí que nos conocimos metiendo el feminismo a la paz, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Y en el feminismo sí, donde sí, ya conocimos a Lira y a Carmen, nos juntamos las cuatro. Entonces, el feminismo nos Sí, feminismo nos cagó la vida y nos unió. Sí. ¿El grupo? Un año llevamos, sí. desde el verano del año pasado. Sí. Así un poco ya formal, de, sí, no sí. tirando las letras sin más, sino pues eso, empezar con a darle forma y, con, con, y tal. Así que bueno, ahí estamos. La calle, el acoso, sobre todo, eh, los trabajos, eh. Hombre, bueno, yo es que además, por ejemplo, Sara y yo que nos dedicamos profesionalmente a un ámbito que es de cuidados y que es mayoritariamente de mujeres, pues es una cosa que, eh, pero bueno, al final... Yo, por ejemplo, sí que veo como luego el trato hacia el compañero que llega, enfermero o el auxiliar ya es diferente al que, se, al que nos damos entre nosotras, Totalmente. por ejemplo, es que se nota muy buena diferencia. En nuestra vida profesional, aparte de la música, yo creo que un poco al final, bueno, ellas por ejemplo, que es el tema de los cuidados, pero al final todas las profesiones las mujeres nos damos con el mismo tope, ¿no? Y con los mismos obstáculos una y otra vez, que yo creo que es pues lo que, no lo que nos toca, pero que lo que vivimos todas por ser mujeres y tal. Luego ya en la música pues ya te metes más hondo porque es un... un microsistema, por así decirlo, que está ultra masculinizado y que la parte femenina está hecha por y para el gusto de los hombres y la aprobación masculina también. Entonces intentar hacerte hueco y además hacerte hueco como criticando eso, pues te van a poner el triple de trabas que ya es por sí una mujer entrando en la música. Yo personalmente, y creo que hablo por las cuatro, más que palabras son sentimientos, ese sentimiento de solidaridad, de apoyarnos entre nosotras, porque al fin y al cabo si no nos apoyamos entre nosotras no nos va a apoyar nadie. Y estar juntas en manada es súper importante, pero para hacer todo, todo, todo, todo, todo. Y... Pff. No sé, es que sus palabras muy sentimentales, yo para, verlo, para mí. Yo creo la solidaridad es muy importante porque precisamente una de las cosas que el patriarcado nos inculca siempre es que entre mujeres compitamos, nos ataquemos y, no, y nos desunamos, ¿no? que nunca estemos unidas porque así es como triunfa el sistema. La solidaridad precisamente representa todo lo contrario, representa la unión, el respeto y sobre todo comprendernos, tanto a nosotras mismas como a las demás. Y comprender nuestras contradicciones, que a veces son lo más difícil de llevar, las contradicciones de la otra, las contradicciones propias, pues comprenderlas y, y seguir trabajando y evolucionando, y es, yo creo que el arma más potente que tenemos las mujeres para luchar eh, pues contra la opresión que, que se, ejerce, se nos ejerce por ser mujeres. Entonces, Practicar la solidaridad es algo que hay que aprender, porque lo que tenemos aprendido es todo lo contrario, entonces hay que desaprender esa competitividad, ese odio y aprender la solidaridad Y para mí pues significa eso, el sobre todo comprendernos, respetarnos y saber ponernos en el lugar de la, otra, de la otra persona y más cuando al final la otra persona está sufriendo una serie de circunstancias muy similares a las tuyas, ¿no? Lo que pasa es que hay que aprender a identificar las tuyas, identificar las de la compañera, pero bueno, poco a poco se va consiguiendo y yo personalmente sí he notado muchísimo cambio porque yo pues de adolescente y pequeña he tenido esas competitividades que hemos tenido todas y mis amigas eran mis amigas pero siempre había ahí ¿no? unas barreras entre nosotras de, de quién es la más guapa, quién es la que más diga, quién es la que más lista, la que mejor nota, saca y yo gracias a, a ir practicando la sororidad, o lo que yo considero que practica la soledad he ido rompiendo muy bien esas barreras. Entonces ahora mis amigas no son amigas, son hermanas, ¿no? Y son hermanas de que las siento familia y que lo último que voy a hacer es competir, y lo último que van a aparecer dentro de mí son ese tipo de sentimientos. Y se aparecen, los identifico los trabajo. Entonces para mí es eso. También soy consciente que es muy complicado, que nos queda mucho por delante. Pero claro, a raíz de ahí pues, viene eso, hermanada, hermandad, no sé, todo de Sobre todo estas juntas, es que estas que estar juntas. Si no, en este mundo te sientes súper sola. Ese punto en que la impotencia pues se convierte en rabia, en cabreo de ¿y esto por qué sabes? Y yo creo que eso sí que es un poco empoderamiento, ese que engloba muchas más cosas, ¿no? Pero que nosotras con el rap hemos llegado a, a conseguir que mujeres se empoderen. Entiéndase, yo no creo que pueda haber un empoderamiento real porque entonces no haría falta organizar la revolución ni la lucha ni nada porque solo tendríamos que empoderarnos. Pero sí creo que es una herramienta para mmm, romper esa, ese silencio de sumisas, de estar jodidas pero callarnos y, y llevarlo tú, pues el empoderarte es cabrearte y poner las cartas sobre la mesa e intentar hacer algo para resolverlo, por lo menos saber que hay un problema y tener el coraje de superar todas esas barreras que te dicen porque está todo súper estructurado para que no digas nada y no, no cojas esa fuerza, pues no sé, que nosotras sí... Me mola que ayudemos a dar ese empujón, sabes, a, a que las chavalas se empoderen, claro, eso es al pesado, gris cromo llamado Lento veneno hace tiempo empleado Se librará quien esté libre de pecado De sucumbir al delicado preparado Planta chico psicotropa que vigila el diablo A tropa belladona en el ojo marcado Y los con justicia, rota. roba ¿No? por no, excelencia de la bruja Transparente, era desesperado Miles de mujeres con él se, se liberaron Fuerte silenciosa la puerta llamaba Era perfume. Pues tenemos ahora mismo vamos a sacar una maqueta. Si todo va bien a finales de septiembre, primero de octubre. Más primero, más ¿no? primero que a últimos. En digipaque, ¿Qué conste? ¿Eh? que conste. Que vamos a dejar los jureles ahí, a los cojones. Son los temas que ya, o sea, son los primeros temas que nos hemos sacado, los que hemos salido a cantar a los escenarios, nuestros primeros concis y hay un poco de todo yo creo porque en este no se me ha hemos metido un reggaetón muy loco sí va a ser de un hito. Hito. va a ser un no no se hit veraniego del 2017 vas... y parte del 2016 estamos también probando un poco género musicales nuevos no se escribió la elvira y el compañera <risa> y está siendo también el, paso, oh, el, el paso doble maravilloso el trap también, queremos meterle al estamos jugueteando trap sí, estamos jugueteando a ver qué tan suena esto. Y... Te lo has dicho? Bueno, ha dicho, una ha por la maqueta. Bueno, ya está, pero yo te he dicho un rato. <risa> sea, yo ahora, se puede escuchar una canción, sí, sí, que no quiero hacerme una rumba. Chavala, me quiero hacer una rumba. O sea, lo digo completamente en serio, que me quiero hacer una ya rumba. Estaba. Vale. Una rumba. Pues esto o se ha decidido aquí. Se ha decidido lo mismo. Una rumba. Eh, también, bueno, aparte de un mogollón de conciertos que tenemos ahora, también tenemos, pues, previsto también grabar un videoclip pero más metido para navidades y todo ese rollo. ¿Y qué más tenemos entre Y días. hacer muchos temas. Y hacer muchos temas más. Mm -hmm. Y seguir con esto porque no nos hemos cansado todavía. <risa> no, faltaría. ¿Tú faltaría. ¿Tú faltaría? ¿Tú faltaría? <risa> y... Y bueno, pues aparte del disco. Sacar camisetas. Sacar camisetas, pues nos hace una ilusión más. <risa> sí. La verdad que sí, estamos muy. Es que ahora nos toca todo. Si es que también no llevamos una caminada, entonces ahora viene pues todo lo que mola. Claro, ropa, todas las auto, camiseta de grupo y tuya misma. <risa> claro, claro, claro. Con tu oeste y tan contenta. ¡Buf! Antifa. Antifas. <risa> Somos Antifa. <risa> Feministas. ¿De qué parcas tú? Así rápido. La de la escoba de las pegona, bueno, te decía antes. <risa> <risa> No te venían un nazis. Es que ya no pasan no esas pasa. cosas. No, de verdad. Yo me quedé impactado con la pregunta. Ya. ¿De sí. qué palo? No, no va en va. serio, ¿de qué palo? vamos? Hacia tanto va. tiempo que no me hacían esa pregunta, de, de verdad. De A de ver, Laila de va del palo antirracista, va del palo... Feminista. Antirracista, del palo feminista, del palo... Del palo bollero. Del palo bollero máximo. Claro. Pero. Del palo heteropero. Sí, pero. Muy pero, ¿eh? cada vez más que Cada vez que, que no, ocurre, ocurre. no que, sí. que, que no es que no es que no somos que no es somos... de mucho de, de barrio, barrio, prima. barrio. Somos que barrio, prema. no es no es no es somos no es somos no es somos gusta es <risa> nos no <risa> <gusta risa> las que La las grecas que Las grecas, pero Alaska de los 80, ¿vale? Pero no la de ahora, lo eh? que yo diga, ¿eh? No la de ahora. O sea, aquí el mismo nos ha puesto un poquito. Del palo de las oprimidas, de las que se ven representadas con nuestras letras, y es por algo. Que eso, que no nos tiramos el pisto, que no estamos diciendo ningún cuento ni, ni ninguna historia aquí para cantar una canción, que todo lo que decimos es porque nos pasa porque le pasa a alguna de nuestras hermanas. Y yo creo que ese es el palo más claro por el que vamos, que somos una manada. Y que la fuerza de la manada está en cada loba. Además que sí. He listo abrir la ventana, tú Lili, mira esa no tienes que poner. No no, no, no, no. no, no. Madre mía, vamos a intentar